Buenas noches y bienvenidos al, al sorteo del, del shifter de Hambach que se otorga a, por sorteo a, a entre los cinco pilotos más limpios de, de esta segunda edición, que se ha corrido con los BMW M3 de la categoría GT2. Aprovechamos para saludar a Modest. Modest, ¿qué tal? Hola, muy, hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos. Roberto. Pues muy buenas. bien, aquí a punto. Hola, buenas noches. Darlo. Bienvenidos a todos. Vale. Pues, pues nada, un poco, pues eso, el, el contar un poco cómo ha sido el campeonato. Eh, y un poco que bueno, que vamos a dar luego unos, unos diplomas bueno, y pues también bien. contar un poco cómo, cómo, cómo hemos hecho un poco el, el cálculo de, de las incidencias y. Bueno, por la parte de, de, de, de pilotos y del campeonato en sí, la verdad es que ha habido un nivel, bueno, súper alto. Estar en el top 10 ya era una, una victoria y, bueno, el Team balas que siempre ha estado ahí, eh, la verdad es que con un ritmazo y, impresionante y ha sido, bueno, pues un campeonato larguito de 10 eh, sesiones y, y con un coche... Que también fue, bueno, pues es un poco buscar un coche que no fuera nada complicado de llevar, un coche que fuera un poco permisivo y, y que todo el mundo, pues dentro de su nivel, uh, se lo pasara sí. lo mejor posible uh, disfrutando claro. ¿no? de, del coche más que sufriéndolo. Y la verdad es que el campeonato, uh, pues a nivel general, ha estado muy bien. La gente, sí. pues también por norma general, todo muy limpio y, y muy bien. No puedo decir nada más porque ha estado todo... la verdad que ha sido un éxito de, de audiencia, de siempre eh, con muchísima, con un nivel muy alto de inscripciones, eh, la gente queriendo queriendo competir aquí eh, y bueno eh, bueno eh, antes de, de meternos en Faena vamos a repasar un poquito que he puesto la clasificación de, del campeonato. Y vemos cómo bueno, pues, ganó Stefano Sanonin con... que del equipo de Resenjar Italia, que, que hizo 543 puntos. Que digamos que fue el que estuvo ahí luchando hasta el final con Denis de Marco, que al final tuvo problemas, creo recordar, con su PC. Y, no, sí, y se perdió algunas sí, sí. últimas carreras. Si no, seguramente esto hubiera cambiado un poquito. Luego en segunda posición del podio está Mateo Dentela a casi 100 puntos, a 435 puntos. Y tercero, Fabiano Marchi. A dos puntitos solo de. Sí, muy de competido. De la... Sí, sí, Margarita y Margatel y, Marga y Sebascarres Carrés han estado ahí, ahí. efectivamente. Han, han tenido o sea, la oportunidad. Realmente. En puño Hasta la última carrera y sí, sí. Podían haber hecho podio tranquilamente cualquiera de ellos. Sí, sí. O sea, si, si el infierno verde lo hubiera. Lo hubiera, lo hubiera permitido. Bueno, es que es un juez muy duro, ¿no? Eh, los no life sí, y, filtro, y, y nada, y entonces bueno, pues eh, vamos a luego a conceder uno, unos diplomas que se, se os, os lo pasaremos seguramente por el Discord a, a, a, estos, a estos pilotos del podio. ¿Y tal? Vamos a al explicar un poco y, un, y una mención especial ah, bueno, al, sí. al, al piloto. Que ha sido realmente el, el más limpio de todos. Ya sabéis que en el sorteo de handback entrarán los cinco más limpios. Pero claro. hay un piloto que, que es destacadamente el más limpio de todo el campeonato. Y creo que, pues, que es un, un reconocido mérito también. Pues eh, oye, aparte de haber bueno, está muy bien. O sea, que, que eh, no además que, que bueno, que la handback desde pues, su primera edición, pues se caracteriza por eso, ¿no? Por, por fomentar la, la limpieza en pista y por eso se premia, ¿no? Y por eso... Eh, exacto, exacto. Lo... Son campeonatos un poco larguitos y, y, y bueno, el, el más rápido seguramente uh, ganará de todas formas, ¿no? Y, pero en eso cambio el, el ser el ser noble en pista, en poder disfrutar de un conflicto. Está al alcance cualquiera, el, ¿no? Si, es, sea el 22 de que o sea el tercero, pues es. ahí esté que si uno se comporta bien pues tiene opción a, a bueno el este es. premio que que esponsoriza el campeonato de hecho se ha notado que cada día ha habido menos incidentes siempre hay incidentes en las salidas porque son treinta y tantos pilotos por carrera y es complicado pero vamos con respecto a la cantidad de coches que hay el número de incidentes eh, yo creo que ha ido mejorando o sea, ha ido descendiendo desde las primeras handbacks. Sí. Ah, pues También, impresión. Eh, bueno, también aquí, en estos campeonatos te vas conociendo con los rivales y al final pues, sabes que el frena antes que tú o después que tú o que frena raro este tipo de, de cosas sí, de, de, vas conociendo. Bueno, y vas conociéndose con y, y eso también ayuda. Bueno, eh, aquí estamos ya mostrando el, el cálculo ¿no? de, de cómo, hemos, cómo se ha obtenido eso, esos cinco pilotos que van a optar a, a ese shifter handbag hay que decir claramente que ahora, ahora nos dará explicaciones del creador sí, y, el, sí. y el la persona que se el ha creado. de la criatura. Esto, que, que aunque aquí ya se vea el resultado final, pues parece que no, pero meter todos sí. los nombres en una tabla, meter todos los campeonatos, subir todos los tiempos, sí. pues la, la bromita. Aquí, es, aquí hay un, hay un grantera, trabajo que ha sido Robert, Roberto Gil. Ahí está, nuestro eh, buen máster y además eh, también experto en, aparte, <ríe> en cálculos de incidentes. Aparte de mejorar en pista, que en esta jamba ha hecho un muy buen papel pues, también mejor, mejora fuera de sí, pista. Sí, sí, sí. Gracias, gracias eh. por lo que me toca, gracias. Sí. Bueno, no te va a tocar bueno, pues, nada. Porque... A explicar. <risa> <risa> <risa> ya, eso es la pena, que no toca nada, mejor, está. Igual, Bueno, efectivamente, igual. no te corto, explica. Eh, no, sí, bueno, eh, básicamente, como podéis, como se podrá ver, aunque no se ve muy claramente abajo, eh, hay, hay varias pestañas. En cada una de las pestañas, a ver Enrique, si lo vas pinchando, se ven los resultados individuales de cada, de cada carrera. Sí, por ejemplo, esto sea Silverstone, Dubai, Portimao. No, no, sé, no, no, sé, no lo veo cambiar en la pantalla, ¿eh? Claro, porque está el. Eh, espera. Está el, no, no, digo, pincha, ah, pincha espera. para que se vea, pincha para que se vea otra. Espera, espera, espera. Si eh, puedes, vamos. Ah, porque esto, esto será ahí susto, está. Claro. Ahí. Ahora, ahora ya lo ves. Porque... Sí, pero esa no, justamente esa no, esa no. Pincha esa. Es, pues, Por ejemplo, esa será, no, no sé, no recuerdo cuál es esta. Es cada spa. una de las. Esa es Spa, pues cada una de las carreras tiene. Pues las posiciones, las vueltas que se han dado ¿eh? y los incidentes y colisiones, ¿vale? Lo primero que hemos hecho es seleccionar a todos los pilotos y ver cuáles han sido aptos y no aptos. Ves eh, la pestaña de pilotos aptos, a la izquierda, aquí arriba, un poquito más arriba, o sea, a la izquierda, perdón, a pilotos aptos. Estoy en aptos ya. Ah, bueno, porque tú, tú lo estás viendo por YouTube que tiene un poco de retraso. Ah, ¿sí? No. Sí. Ah, pues igual es eso, no lo sé, espera el sí, segundo. Sí. Espera. ¿Eso en Twitch no Pero pasa en Twitch es Ah, bastante. vale, vale, no, no, pues mira, no me he dado cuenta, estaba con las dos. Bueno, en pilotos aptos, perdonar, las LAG, eh, como bueno. sabéis, el campeonato decía que solo podían optar a premio los que corrían por lo menos nueve de las 10 carreras. Es. Y como es. podréis ver en este cuadro, pues aparecen pues, eh, el conteo, digamos, de todas las carreras de todos los pilotos. Y eh, desde el número 2, o sea, solo ha habido que 15 pilotos que han corrido 9 de las 10 carreras Que son, pues hay Marcano, Alessandro Bertocini, Grisantata, toda esta lista que se ve aquí, ¿vale? Luego en los resultados, en la pestaña de la izquierda, pues lo que hemos hecho es trasladar a esos eh, 15 pilotos Pinchan resultados, gente por porfa Está ya Tienes, tienes turbolag, eh, como los coches antiguos. No, no, pero ahora, no estoy en, ahora estoy en directo ahí, no estoy en el. En el... Pues llevará retraso. Ah, bueno, pues igual es que seguía estando con eso. Bueno, y ahora, correcto. Y entonces veis, eh, eh, se van re, o sea, recogiendo los resultados de cada uno de los pilotos en cada una de las carreras. ¿Qué es este numerito? Este índice es el número de incidentes dividido entre el número de vueltas que ha dado cada piloto, porque claro, no es lo mismo tener dos incidentes en una vuelta que tener dos incidentes en 21 vueltas. Entonces, eh, en ese cálculo pues, aparece un índice y en la suma total aparece pues, el, el índice total de incidentes por vuelta y demás. Esto eso ha, es. ha hecho esta, eh, ha hecho, eso ha conformado esta disposición en la que el más el más limpio, además con diferencia, ha sido Stefano Zanoni. ¿Vale? Seguido de Margatel, de Sebas Carrés, de Aymar Cano y de Mateo Dentela. ¿Vale? Y así es como se ha conformado esto. Esas cinco personas son las que optan al premio. Este, este, este listado, este, estos cálculos y toda la información, si alguien la quiere, está va a estar disponible para que, que, lo, que no te claro, aunque la información ya os digo que está en todas las vueltas, en todos los rounds que hemos ido corriendo, pero luego... O sea, hay que ver el cálculo si pues, es. que, pues, lo estima sí, oportuno, pues sea. no hay problema por la Básicamente difícil. es para, para que sea lo más justo posible. El, un sí. Ah, otro detalle. Veréis que, por ejemplo, Marcos Aglioca tiene en, el, en, el, en la última, en la round 10 tiene, eh, tiene eh, un, un valor eh, en negrita, igual que Modest Games en la ronda número 8, o Juan Ramón Mesa. O incluso Pedro Melgaez en la Magallanes. vuelta número 10. Esos valores, Magallanes, perdón. <risa> esos cuatro valores en negrita eh, son porque esos cuatro corredores son los únicos que no han corrido 10, sino han corrido 9. Entonces hemos entendido que había que eh, sumarles una media de lo que han hecho eh, en cada una de las carreras. Porque, claro, si nos pusiéramos un cero. Pues tendrían más oportunidad que los demás. Entonces hemos considerado que lo, lo ideal sería poner eso para pues igualar al máximo y que todo el mundo tenga pues 10 resultados de, uh -huh. de incidentes en las carreras. Y ese es el resultado final. Ya pues, cuando queráis, ya podéis proceder al. Vale, bueno, a, eso está. Está muy bien la explicación de Roberto porque eh, nos hemos encontrado con, con... Bueno, que parece que no, que, te, que sea tan fácil como sumarlos y luego pues estos pequeños detalles eh, influencian mucho en la puntuación, ¿no? Como, claro. como lo que comentabas, ¿no? De que un piloto si tiene un incidente pero deja de correr en la vuelta 4, pues pues solo tiene los incidentes hasta la vuelta 4 y eso en realidad de cara al sorteo este lo beneficia muchísimo. Entonces lo que se ha hecho es eso, promediar... A la carrera que uno no estaba o aplicar un promedio de incidentes por tiempo. Uh -huh. Entonces, ahí no, no, no hay engaño. no si, si alguien ha corrido cuatro minutos, claro. pero tiene muchos incidentes porque ha roto el coche, pues no, no saldrá bien parado. Se ha tenido que abandonar. Claro, al... Y se ha intentado que sea lo más justo, intentando también, pues eso, todos al final, los, los mmm, problemas que hay. en Es un poco el, el con este promedio, este índice, es que igualas a todo el mundo Entonces eh, sí, lo por lo menos es exacto, el, exacto, Y por exacto, eso es Lo objetivo. más justo posible Efectivamente exacto porque, exacto porque efectivamente Por ejemplo En el caso de Zanoni Si os dais cuenta Es que va a menos De un incidente Por, por, por vuelta carrera sí. o sea, Es que es muy es carrera, una sí. pasada o sea, Es extra es muy, limpio Además es Bueno eso entonces. Desde luego hay, En ese índice Por ejemplo También Independientemente del sorteo Se puede apreciar Efectivamente ¿no? Que, que, que De, so, el, de Stefano Zanoni es el líder Claro que tiene en torno a los 3, un poquito menos de 3 luego el segundo, el tercero y el, y el cuarto doble, están 6-7 le doblan, Mateo Dentela es 8, pero es que ya a partir de ahí del 7 ya saltas a 11 12, 13, tal entonces, es que, creo que se explica, se ve muy bien el, el sentido de este cálculo porque, porque bueno, porque te das cuenta realmente de, de, de, de, la, de, de la diferencia de, de, de limpieza y este índice este promedio te ayuda a verlo y bueno, es justo, al final es muy justo. Bueno, Exacto. yo un poco después de explicar esto, y antes de pasar al sorteo, que es un poco el momento cumbre de, ese, de esta retransmisión, yo bueno, me gustaría que, que Modes nos enseñara el, el shifter y nos explicara uh -huh. un poquito un poquito cómo, cómo funciona. Aquí os presentamos a, a Modes, ya le podéis poner cara. ¿Y piernas, por lo que veo? Ya, ya estamos. También, también. <risa> pues, un, setup, un setup un poco extraño, los que me veáis normalmente, pero es que he cambiado todo el kit de dirección precisamente para que luego poder hacer vídeos bien con el cambio delante, pero aún estoy a medias y el sorteo era hoy. O sea que, aunque sea así en plan tallercito, pero, pero se bueno. ve perfectamente lo que os quiero comentar de este shifter. ¿no? Este shifter, la, la, el plus que tiene respecto a cualquier otro que hay en el mercado en realidad, es que el, el 90% cuando tú cambias esto, eh, son en definitiva un muelle, no, no es nada más que un muelle. Y este pues, tiene un, un efecto que intenta imitar al, a un secuencial, que si habéis tenido moto, pues sabréis cómo es el cambio de marchas de una moto, que hay un trozo de la palanca primero que es más suave, y luego hace el clic de que entra la marcha. Pues esto es lo que se intenta y que si lo haces seguido no te das ni cuenta, pero si lo haces despacito, sí que te das cuenta que hay dos pasos. Esto, uh, yo no sé si voy a poder <risa> enseñar esto bien, es, algo se va a entender porque esto va a actuar como de potenciómetro. Esto es un... un como un medidor newton para que entendáis uh -huh. y aquí se va a ver muy claro lo que os comento de que no es un simple muelle sino que las fuerzas que actúan aquí son varias y por lo tanto en la mano notamos un efecto pues muy, muy agradable ¿no? muy de, de cambio real y por ejemplo para, para el primer sector, estoy muy abajo ahora que entonces va a subir bastante ¿eh? pero el primer sector este de que nos lleva hasta el cambio Aquí, en a esta altura de la palanca, nos está indicando bueno, pues esta potencia ¿no? que necesito. Si yo quiero realmente entrar a la marcha, tengo que tirar y ahí he entrado. Pero ahora fijaros que no es, no es proporcional el muelle. O sea, yo ahora cuando suelto, fijaros que para saltar baja mucho más del punto donde se montaba antes. O sea, casi a cero, ahora vuelve. O sea, para montar lo tengo esta precarga, la carga y para soltar puedo soltar un montón, que aquí casi no me está haciendo fuerza. Y luego salta de golpe uh -huh. Pues esto es la diferencia que hay Entre un cambio hamba Que lleva pues, un mecanismo dentro Que hace que tengas estas sensaciones en la mano Que luego, pues realmente cuando estás reduciendo Yo muchas veces, mientras estoy frenando Pongo la precarga esta y luego, clac Entro en el momento justo, no me da mucha, mucha precisión O en rally no, no me doy ni cuenta de esto En rally sí que vas para arriba, para abajo y tanto te da Pero que la gran diferencia es esta uh -huh. Que veis que en el recorrido de un mismo muelle hay tres fuerzas diferentes, y eso, pues en la mano se nota clarísimamente que no es una palanca de juguete que va hacia adelante y hacia atrás. Tiene claramente un, un sitio donde la marcha entra, monta. En fin, pues esto era todo. Quiero que, pues muy aunque sea un poco así, creo que sea, algo se habrá entendido de los efectos sí, o fuerzas sí. que hace. Nada es muy, muy, muy interesante ¿no? la explicación de esa técnica que yo creo que, que más o menos todos los que estamos en este mundillo lo, entendemos lo que aporta no ese ese mecanismo ¿no? que tú has dado ese como no me gusta mucho eso como que, te, además, que te sí, quedas ve... preparado ya para el momento justo hacer el clac no lo dejas ahí ya y se... te quedas posicionado no Entonces, es, eh... es muy robusto o sea la, las, las láminas de estas laterales que en este plano lateral no, no, no se veía pero eh, so, son de aluminio de 5 milímetros o sea es que son súper gordas y en sí es pues, bueno, muy, muy robusto. En tema de pomo también se puede montar cualquier pomo, en principio el cambio este porque es el prototipo 1, pero los cambios que vienen ahora ya vienen con un pomo de aluminio pequeñito, muy chulo, que, sí. bueno, y eso además podrías meterle cualquier pomo que, que uno quisiera. ¿no? Vale. o sea que Aquí la gracia es el, el mecanismo y este efecto que hace de, de, de varias fuerzas que combinan muy bien y la verdad es que yo lo disfruto mucho. Yo lo tengo montado desde prácticamente Navidad y, y siempre me ha gustado tener secuenciales, de hecho por eso me maté en hacer uno que en realidad lo hice por diversión y cuando me di cuenta que, que me gustaba mucho cómo funcionaba, pues quise pues, de una manera estandarizarlo para poder pues eso, venderlo y que, que la gente también lo tenga. Hay que decir que no es, no es caro o sea, yo no lo encuentro nada caro porque va a rondar 70, 80 euros por ahí, Ostras, o sea que es que en realidad el precio no es ningún disparate y creo que bueno, que por ese precio da satisfacción garantizada, vamos. Pues nada, muy bien, nada chicos, cuando, cuando queráis. Pues, pues nada, vamos, eh, a vamos a vamos a, vamos, vamos al sorteo y después damos los diplomas. Así que vamos uh, a preparar. Aquí tenemos ya. Vale, ahí tenemos ya nuestra ruleta con, con estos cinco pilotos que han tenido ese, ese mejor promedio, ese mejor índice de, de clientes, Estefano Sanoni, Margatel, Sebas Carres, eh, Marcano y Mateo, Mateo Dentela. Así que, señores, que, que Dios reparta suerte. Ah, vamos para allá. Venga, mucha suerte a todos. Suerte, a los Yo veo, veo con bastante lag, o sea que voy a seguir lo que decís. Yo también, porque... yo también veo con lag, pasa. Bueno, se para, se para en el amarillo, que es. Sebas Carres. Sebas Carres. Enhorabuena, Sebas. Enhorabuena. Pues para ti este, este magnífico eh, shifter. Eh, que bueno, que ya nos ha dado la explicación técnica Modes y que bueno, que recibirás COVID mediante. <risa> Aunque ahora, bueno, como esto va a acabar pronto, parece. Pues sí, eh... ahora ya me bueno, me <risa> nos podremos mover todos. Sí, que la sí, verdad sí. Es que ya va tocando, ya va tocando. ¿eh? Va ya va tocando, tocando porque... Y nada, pues eso, enhorabuena a Sebas Carres por, por ese ponte este Ponte premio. en contacto conmigo directamente. Si lo estás viendo, Sebas, mándame un. Mensaje, por el Discord, ¿no? Por Discord y, exacto, sí. Y ya, pues, quedamos como... Como amigos. De cómo hay que hacerlo, exacto. <ríe> vale. Bueno, pues, una vez dicho esto, vamos a la entrega virtual de diplomas que, que se hará llegar a, a, lo, a cada uno de, los, de, de esos diplomados, de esos merecedores del diploma, seguramente también por, por Discord. Y, bueno, pues, en, en principio, aquí tenemos... Pues el premio al Clean Master, ¿no? Al piloto más limpio. A Estefano eh, Sanoni. Que bueno, que ahí hemos que visto con es ese índice campeón, ¿eh? de que no llegaba a tres, a tres incidentes por carrera. Que me parece brutal, ¿no? El, como alguien puede ser tan rápido estar luchando por, por, por estar ahí arriba. Y encima, pues, pues ser el más limpio. Y con diferencia. Bueno, a continuación, pues. El ganador, que también es Estefano Sanoni. El, como comentaba, pues eso, el más, el más rápido, el más consistente y el, y el más limpio. ¿Qué más se puede pedir, no? Piloto completo. Sí mucho y tanto. Eh, en segunda posición, Mateo Dentela. Vale. Pues nada, hay, también hay. que algo. decir en en honor a la, a la. Bueno, al Team Balas, que realmente los tres podios son son suyos en cuanto a. Ojo, no, a no son el Team Balas, son, son Resenjar Italia. Esto es como. Oh. Esto es, son dura competencia. ¿Qué? Además, ah. lógicamente, ¿no? Ah. Porque pues son mira, dos equipos muy es. muy potentes, muy rápidos, entonces tienen su rivalidad interesante siempre. Y son los tres de Resenjar Italia. Son. Era Denis De Marco, era de, de Balas. Ah, es verdad, es vale. verdad, es verdad, de ahí, de ahí viene el lío entonces claro, pues, claro bueno, como bueno, él ha bueno. estado liderando, y bueno, y tercera posición para también el último componente de este equipo de Rising Italia Fabiano Cremasti, que cerraba un poco, un poco ese podio, y bueno, pues llevamos aquí 23 minutos. Yo creo que ya podemos, ah, está bien, eh. Yo creo que ya podemos sí, sí. Eh, despedirnos. Pues y nada, estamos en bueno. Dos cosas. dos de... cosas, sí. cosas. Recordar a la gente que tenemos la web para que, y, y vamos a ir incorporando cositas en la web. De hecho, ahora, como podéis ver, los eh, campeonatos se están haciendo, los resultados ya los pues, vamos publicando nosotros directamente en nuestra web. Que hay una zona también de, de donaciones, que la verdad es que estos meses está bastante activa, pero lo recordamos por si alguien no se acuerda. Y, y nada, y que si os gusta, pues que dejéis comentarios en el Discord, sobre todo cómo ha ido el campeonato, cómo, pues eso, si tenéis alguna idea, todo eso será bienvenido, tanto en la zona general como en las zonas de los campeonatos. Bueno, eh, pues sí, ya que comentas un poco lo de, la, eh, lo de la web, pues sí comentar un poco, no enseñamos un poquito cómo en, la, en este caso estamos entrando en la Open Series, uno de los campeonatos que tenemos ahora en marcha, y bueno, cómo tenemos... En la parte inferior, bueno, pues un acceso a la clasificación. Y luego de cada una de las rondas, pues veis que ahora, te, ahora hemos publicado eh, un detalle de, de, de los resultados, donde podéis ver pues, la posición, los, los, los puestos mejorados o empeorados. El, el piloto con bueno, pues con sus méritos. ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, pues eh, vemos que Reita Cazagua fue el ganador y vuelta rápida. Jesús Huerta pole position, eh, ser Canso es el piloto de la estrella que es con menos incidentes, luego vemos el tiempo de quali, eh, mejor tiempo de cada piloto, cuántas vueltas dio en esa carrera, el tiempo del ganador así como la diferencia con, con los que le siguen, un dato muy interesante son los incidentes, el total de incidentes junto con las colisiones con otros coches que ha habido en, en esa carrera, y por último, el índice de consistencia, ¿no? Que os da una idea de cuanto más alto eh, eres más regular en tus tiempos, ¿no? Estás eh, siendo un martillo, ¿no? Como, como Hamilton, vamos. Y también, eh, pues eso, esto lo tenéis para cada, para cada carrera. Y luego en la última pestaña tenéis el detalle de los incidentes, donde aquí podéis ver esos incidentes que hemos visto en la otra página de resultados, pero ya desglosado. Pues por todas las categorías que penaliza. Eh, Red room, pues eh, en principio el, el acumulado de los puntos, colisiones con otros coches, colisiones con cualquier objeto en pista, ir en el sentido contrario, off tracks, quedarte parado en pista, eso también penaliza, eh, pérdida de control del vehículo, vuelta no válida, eh, no cumplir con una sanción de tipo, por ejemplo, un drive-thru o un slowdown, y por último, el, el desconectarte de, de, de carrera antes de, de terminar. Y esto será un poquito de ese detalle de, que ha explicado Roberto, pues para que veáis cómo es y os animéis a visitarlo y, y podáis compararos en, con el resto de, de pilotos del campeonato que corráis o incluso con, vuestro, con vosotros mismos, es decir, voy a, entre carreras... ¿Cómo he mejorado? ¿Si hago más incidentes? ¿Hago menos incidentes? ¿Estoy más arriba? Bueno, yo creo que, que es interesante y que poquito a poco intentaremos ir completándolo y ofreceros más información que, que os ayude ¿no? a analizar hecho, vuestro, vuestros resultados para mejorar. De hecho, en breve pondremos seguramente temas relacionados con los entrenamientos, que están bastante avanzados, sí. para que sí, también sí. cuando hagáis vuestros entrenamientos luego podréis revisar lo bueno, es, que habéis hecho. Eso... Sí. Eh, ya está, no está publicado como tal, o sea, como un acceso directamente a la web, pero sí que lo, sí que lo hemos compartido, sí que lo hemos compartido en, en, yo lo diré, en Discord. En Discord. Eh, entonces, eh, si queréis, o, o también lo podemos enseñar. Entonces sí que bueno, ya te digo en Discord lo, lo hemos compartido para que lo veáis un poquito. Y, pero vamos que, que, que, lo, es. que lo iremos afinando para dejarlo en una zona para sí. pues, que la gente vaya aquí podéis ver por, estos son los 10 últimos entrenamientos de cualquiera de, de las salas que tenemos abierto en nuestro server pues en este caso por ejemplo estamos viendo que con fecha de hoy un entrenamiento de, de la Funny Cup de hoy a las 9 luego eh, la segunda manga de, de ese mismo entreno a las 9 y media Aquí hay otro de, de hoy mismo a las 7. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito pues cómo qué tal os ha ido en, en el entrenamiento. Aquí tenéis uno de la open series de ayer a la de madrugada, 12 y media. Vaya horitas, pero bueno. Hay que aprovechar los ratos que uno tenga. Aquí vemos a Roberto Gil. Quedó sexto. Ahí, ahí. Pero perdió cinco posiciones, Roberto. Pero muy consistente, no, no. en cambio. Iba primero, y, iba primero y me fui. Sí, sí, distinto. sí. sí. Bueno, mira, mira ah, los bien. tiempos, mira los tiempos. no, no, no. no. Es que todo esto que hay aquí. Y bueno, lo que sí que es interesante, pues siempre es este dato nuevo que incorporamos de, de la consistencia que vemos, Roberto, con un 99,7. O sea que, perdón, 9,6. No, buena o sea consistencia. Que muy, muy buena consistencia. Y bueno, pues pues eso, ahí, ahí ya podéis acceder, tenéis el acceso en el Discord, lo vamos publicando de vez en cuando, hasta que lo pongamos de manera más oficial en la web, con su acceso propio ya está. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Llevamos ya casi media horita, ¿no? Sí, sí. Oye, ya está, ya está. Que, tengo que tenemos que pues, cenar también nosotros. Pues eso es. Pues nada, enhorabuena a Sebas Carres y, y a Estefano Sanoni, sí, por, claro, por, no. Sanon, por ser el más limpio y el, y el más rápido. Y... Sí. El, el Por cierto, Modes, y... ¿habrá próxima jamba? ¿Cuándo? ¿Te, te... ¿Sabemos algo? ¿Puedes eh, sí, adelantaros sí, alguna cosa? Ahí, ahí. Eso eso va a comentar. Es decir, Bueno, ahora ya sabéis que en verano, pues y más este verano, que no sé si al final será normal o será extraño, pero la gente suele, suele fallar o hacemos vacaciones extrañas. O sea que de cara a hacer un campeonato bien hecho, pues empezar en septiembre y seguramente llegaremos prácticamente con las, con las diez sesiones uh -huh. o lo que sean, pues dos meses o dos meses y medio ya estaremos casi a las puertas de Navidad. O sea que ahí, en, de cara a septiembre, nos vemos en, en vale, la estupendo. tercera edición ya de la handbag. Bueno, bueno, a ver, a ver, con qué, con qué coche, con qué selección de circuito nos sorprendes. Y a nivel de coche, pues eso. Lo que digo siempre, intentar buscar un coche que, que nos dé diversión a todos y que sea un coche un poco tolerante, sí. vamos a decir, ay, ay. Eh, que todo el mundo pueda. Eso, disfrutar. Que, que los malos también podamos disfrutar. Ahí estamos, ahí estamos. <ríe> bueno, chicos, pues nada, pues nos despedimos. Gracias. Y enhorabuena a los campeones. Venga. Exacto. Enhorabuena, chicos. Hasta pronto. Chao. Chao.